Para ser un Titan Legend, tenéis que haber uh, estado con nosotros y haber recorrido 3.500 kilómetros en eventos Titan. Es para nosotros un placer y un honor esta noche entregar reconocimiento a un nuevo Legend. Aplausos para Valentín San Juan. Titan Legend Dosa Titan Tropic. 5 Titan Desert de la Titan World Series Saudi Arabia Pues locos, la verdad es que hace una especial ilusión recibir un reconocimiento así, aunque sea un glomeraco. En una carrera como estas, de todas las carreras que he hecho por el mundo, la que he hecho más veces es la Titan, esta es 6, 7, 8, la novena, y hostia, estar aquí rodeado de amigos y de familia, cuando en 2015 hice la primera y escuché eh, por primera vez que dije, sí, hay unos que son los Titan Legend, que han hecho 3.500 kilómetros por el desierto, decía, putos locos estos tíos son ídolos algún día quiere ser esto y ayer me pilló completamente de sorpresa no sabía que me tocaba y de repente dicen Valentín san juan digo ¿qué he hecho y dice no les digo me cago en la puta así que oye muchas gracias a la organización a los voluntarios pero sobre todo a todos los participantes que somos una familia nos queremos mucho y lo disfrutamos mucho y a vosotros por estar ahí apoyando y dicho esto ya que ya empezamos aquí el día bien vamos a darle Venga, vamos para allá. A Madre mía. mía. Eh, los de punta que empiecen a temblar. Vale. Que hoy salgo motivado. ¿no? Sí. romper piernas e ir encontrando puentecillos, en lo más parecido a la Titan. Por ahí viene Silvia, la líder del cache 7 y de la clasificación de mujeres. A ver si hoy puedo devolverle el sabor de ayer con el gel, la barrita, un empujoncillo. Y aquí vamos, siguiendo los zorros viejos. Uh. el aparato no sé, estoy intentando reparar la GoPro que se ha quedado tirada eh, colgada bueno no sé si está grabando o no ahora o está haciendo fotos pero creo que ya la he reiniciado mira mira mira joder cada vez que hago de mecánico de agua se me van y me llevan con el gancho la madre que lo falló. está todo apagado todo pagado. 50 kilómetros de vamos ya 2 horas y media, media de 20 y hoy, aparte de las subidas y las bajadas, lo jodido del el viento, todo el rato viento, viento, viento. Y hoy me he llevado dos barquitas más de lo que creía: más geles y doble de agua. A no olvidarla que no me pasó lo de ayer, estoy corriendo y ¡Vamos, Máximo! ¡Máximo Meridio! ¡Vamos para allá! La España! <ríe> ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Italiano, italiano! ¡Vamos! Vale, tiene Aquí andamos con la grupeta de la muerte. ¡Eh! ¡Mira! ¡La grupeta de los camellos! ¿Qué pasa, chavales? Vamos para allá. ¡Máximo! Hola! Máximo Meridio! Always with the smile in your face. I'm not I'm well done, well done, well done, well done. Oye, bebemos menos que camellos, pero aquí hay que cargar la chepa un poco, ¿no? Aquí meterle agua que ya vamos hundidos. Mira, punto de agua, vamos para allá. ¡Ah! Oh, oh, oh. ¡Uh! ¿Puedo ni quedar asados para qué? ¿Pueden poner un para él? ¿Limonos o Dos de limonos, es plau. Oh. Pero ya me traspaso. Sois los mejores chavales. Okay. Cuando lleguemos, okay. la cena os invito yo hoy. Okay. Vale. Claro, claro. Os invitaría una cerveza, pero no es el sitio. <risa> Un poco difícil. Está aquí complicado. Puedo oh. Es que me vamos a hacer. Oh, no me uh. Bin ya, eh. Bin para meta. Sí. Locos, llevamos cuatro horas casi de grapa. Kilómetro 85-15 para meta, en mucho calor ahora mismo. El grupo empezaba a estirarse y yo me estaba quedando atrás y de repente he dicho, coño, si me veo con patas, ataca uno, ataca otro. Y de repente digo, mira, me suelto y he empezado a apretar para adelante. Y ayer perdí la sexta posición de élite y me puse séptimo y ahora al ataque, tú. Al ataque, a ver si lo recuperamos. Y si no, pues, se habrá intentado. Estoy haciendo el etapón de mi vida, loco. ¿no? Vamos, vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Oh, mira qué terreno. Y qué importante es saber no ir a navegar, sino por dónde trazar a no comerte el banco de arena y no tener que andar. estos últimos días le damos, algunos nos fundimos. Y si no, a la caja de pino hay que llegar reventada Cerita, cerita, cerita, cerita. ¡Vamos! Eso, eso. ¡Vamos! ¡Vamos! kilómetro noventa uh, a 4 de etapa y el hijo de puta se pone a apretar vale y ahora uno, ¿Cómo va? lo he visto clarísimo puerto largo y jodido después de los bancos de arena mucho viento todo el día y he dicho hoy es hoy, es el día de legend estamos viendo entre los primeros hoy se remacha y si mañana no nos podemos levantar de la cama, pero no nos levantamos. Eso. Oh. ¡Vamos! Pero igualmente nadie nos garantiza que mañana nos vamos a levantar de la cama. Así que, mientras se pueda, a darle. Casa y vamos. Dale, manito, ¡Ale, dale, dale. Ay, oh, ya que te dejo. Y, pero da igual, ¿eh? la cosa es creo que la primera vez en mi vida que sé cuándo atacar, a 15 de meta lo veo veo la flaqueza y en los rivales que somos todos amigos, ¿eh? pero hay rivales y es como, ahora, gas y en esos 15 kilómetros ahora contaremos, pero yo creo que han caído los 5, 6, 7 minutos necesarios para recuperar el sexto pero bueno, al margen de esto qué hartón de disfrutar, de poner el cuerpo al máximo, de darle duro y qué bien me lo he pasado hoy. Todo lo que ayer fue miseria, hoy comiendo bien, bebiendo bien, claro, cada día aprendes cosas. Pues me lo he pasado brutal. Venga like en bueno al vídeo. Y mira, yo creo que el pedazo de mayor nos ha acompañado. Y el viento, Mare, y el viento también. Uh. Mara, estiguis son estiguis, A también tú habrás pasado por y y puchat Y hemos bastante aquí para las dunas, para el y para todo terreo. Ruquita, papá, qué puto Caso etapón, digo. ¿eh? Yeah. ¡Oh, grande. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Cara de Fukert o cara de Estreñido Me... No digáis nada, no digáis nada que empiezo a bloquear a gente. ay Bueno, ya empiezo a estar un poco más animado lo justo que hemos llegado aquí para taparse un poquito ahora lo que vamos a hacer es ducha y ahora no sabes muy bien si toca primero el recuperador de tomar el recuperador de ir a un psicólogo y que te lave la cabeza porque madre mía o el recuperador de patas así que vamos a empezar de, por el de patas yo creo que no os hemos enseñado todavía la jaima ya os haremos un vídeo dedicado en vh enseñando el campamento que es una auténtica pasada bueno el otro día ya visteis que para calentar nos poníamos el Quirocrim, el sport hot para hostia con el frío que hace a primera hora de la mañana sa, sa, sa, sa, calentar patas pues aquí es completamente al revés llegamos hostia, temperaturas altísimas durante la etapa mucho esfuerzo la liamos muy gorda con lo cual lo que toca ahora es meterle un poco de frío para llegar a conseguir que lo antes posible empecemos a recuperar patas así que buen chorrito por aquí y uff, a darle bien a las patas sin problema aunque al principio te genere pues, el contraste de temperatura, pues ya es lo que se busca, que vuelva bien la circulación y que consigamos que mañana, que nos toca la etapa reina, o sea, mañana vamos a tener eh, los mismos kilómetros que hoy, más desnivel y al parecer tenemos incluso un poquito más de bancos de arena. Así que más vale que después de esto acabemos de hacer todo lo que tenemos que hacer y a dormir temprano porque si no la vamos a liar. Bueno, familia, a darle duro. Si alguien quiere que pase por su casa a darle un masajito, yo paso.